Bien, todo conectado. Estamos en, una, en un diálogo virtual con Julio Marroquí. Él es fotógrafo, es un excelente fotógrafo. Me gustaría tal vez anexar alguna de las fotos de, de su trabajo para que pudieran ver el trabajo que él tiene y sobre todo la calidad que tiene. Que me gustan sus luces, me gustan sus colores y la verdad creo que destaca, destaca bastante en, en, su, en su obra. Entonces yo le dije, oye, pues hay un director de cine que me fascina, me fascina, me, me, me, de verdad, o sea, yo creo que es una revolución, eh, One Car Wilde, eh, aparte de que tiene un canes, aparte de eso, um, las luces y, bueno, también el contenido de la película, pero sobre todo la, la fotografía, eh, a, a mí me, me, cautivan, me cautivan demasiado. Entonces yo dije, bueno, quiero hablarlo con una persona que sabe de este tema, y empezar a tener un diálogo referente a lo que hay en un carguay yo le dije, oye, pues, revisa esta película, escoge unas imágenes y las comentamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También quiero, pues, darle la palabra a Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te sientes hoy? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu canal, a esta charla, y... Gracias a las personas que, que te siguen y que van a estar viendo en alguno de estos momentos este, este video. Vamos directo, vamos directo al tema. Vamos con la primera Delante. imagen que, que escogió Julio. Que aunque, mira, la primera imagen, aunque se ve todo barrido, se pueden, ver a, las, se pueden ver a las personas. Y dentro de, dentro de todas las todos los anuncios que también están barridos, pues la figura del personaje queda perfectamente bien delimitada, entonces el ojo no se pierde. ¿Qué te gusta de esta fotografía? Mira, particularmente, pa a haber seleccionado las imágenes, obviamente fue primeramente haber visto la película eh, de este director, y pues son dos, son dos historias, ¿no? Dos historias eh, honestamente, estéticamente. Yo hice más match, conecté más con la primera historia y después conecté más con la historia de la película, en la segunda, en la segunda historia, conecté más en cuanto a guión, a en cuanto a actuaciones, en cuanto a, a todo lo que tenía que ver con el ensamble de la película. Me gusta porque, mira, está hablando dentro de la imagen del caos, eh, esos efectos de barrido, ese desenfoque, eh, eh, esa... Manera de cómo el desplazamiento lo logra visualizar a través de este efecto con el orador, a mí me gustó bastante. Si se está, se está hablando de alguna escena que tiene que ver con caos, con, con este, este estrés, y una manera de hacerlo él es jugando con esta parte del obturador. Mira, algo bien interesante, Dime. Eh, este efecto este, es que... Al momento de buscar es el, el nombre de este efecto, que es penpinting, Painting, me parece, eh, tú lo colocas en el buscador de Google como para ver imágenes relacionadas con, con este efecto, y curiosamente aparecen estas imágenes como referencia principal de este efecto en los buscadores en Pinterest, en Google, aparecen estas imágenes de, de, de esta película en particular y del director como referencia. Entonces, eso me generó a mí también. Eh, bastante interés de cómo lo toman como un referente también acerca de este efecto y tiene que ver precisamente porque te decía que era como uno de los efectos muy recurrentes en su trabajo para generar precisamente estas emociones psicológicas a través de las escenas bien, um, podemos ir a la siguiente imagen, la siguiente escena es la chica de lentes en el bar con, con el protagonista el primer protagonista, ¿correcto? tema también del contexto de, de las acciones de cada uno de ellos, el tema de él, de, de, de la parte de la nostalgia de, de este desamor errático que tiene, y ella como muy en su, en su mundo, muy desinteresada de, de, de todo el tema que tiene que ver con él en relación a, a, hasta a esta situación que, que manejan en, en la película, ¿no? Eh, volvemos al punto de... De, de los puntos de intersección, del manejo de la regla de los tercios, del close-up, de los retratos, las sombras que al, apenas si se alcanzan a percibir del lado de él y que le dan un volumen al rostro, y, y sobre todo, ¿sabes? También, eh, o sea, esa parte magistral del manejo de colores, en particular a mí me encanta porque desde las prendas, perfectamente seleccionadas con el, con el, el color de los fondos, de la iluminación, es lo que hace que esta imagen te vibre y genere como este, este, todo este lenguaje visual que para uno es muy digerible. Y también Ajá. veo que es, estas, estas, estas imágenes que ahorita están de moda, donde ponen dos colores: ponen un color um, que da una sombra y otro color que da otra sombra y se colorea como con, pues, con dos luces. Pero esto, esta película tiene creo 10 años, un poco más. Y apenas se está, se está poniendo de moda. Lo hacen mucho con azul y con rosa, actualmente lo hacen así. Vamos a la siguiente imagen. Esta me sorprende porque creo que mmm, es, está la chica barriendo. Ajá. Bien, ¿qué encontraste aquí? ¿Qué te gustó la, de, de esta imagen? Son varias cosas. O sea, primeramente, la manera en la que tiene que agarrar el, pues, el trapeador. Ok, habla, habla, habla de ella, <risa> habla de ella, claro, sí. Es, es muy particular cómo lo sostiene y yo me he dado cuenta una vez que vi esa imagen, cuando vi la película, de hecho, hasta creo que repetí la escena antes de seleccionar las imágenes, en particular me llamó mucho la atención cómo lo sostenía, porque creo que es algo, es como un rasgo bien particular que lo hacen los asiáticos, como para hacer el aseo, ¿sabes? No entiendo por qué, cuál es la, la, la, eh, la intención de, de agarrarlo o el por qué, o sea, no profundicé en eso, simplemente me llamó algo, me llamó la atención bastante la manera en la que tomaba ¿no? este, el trapeador. Y eh, bueno, hablando ya de manera, en, en cuanto a composición, pues esos triángulos que se dibujan, llamados escorzos, dentro de la composición, genera también una armonía bastante dentro de, de, la, de la composición, dentro de la escena. Eso es lo que me llamó en particular. Te digo, son una serie de cosas en cuanto a la postura y obviamente compositivamente también me agradó bastante la, la imagen. Mira, el trapeón, no sé, yo, yo pienso, tal vez sí es una técnica de trapear o tal, <risa> o, bueno, o ta, o, o tal vez es una manera de que se quede claro de que la chica no sabe lo que está haciendo. Y está improvisando todo y que no sabe realmente ni trabajar. Siguiente, sí. siguiente escena. Esta es, también sí es como de las más um, conocidas y, y que a muchos, la, a muchos la, han, la han cautivado porque, bueno, o sea, sí parece un retrato, o sea, parece una pintura. Y, y la, el rostro de la chica, bueno, está como en su mundo y, y te metes a su mundo a través de... De, de su gesto, de su gesto facial. Pero bueno, yo, yo te escucho, yo te escucho. Quiero ver qué encontraste ¿no? eh, La parte de la temperatura del color, por ejemplo, esta parte de los colores que son como fríos, que son como azul marinos, azules, que incluso llegan a verse como verdes, como esta paleta que te encuentras dentro del crepúsculo en la mañana, que es ese proceso en el amanecer, o puede ser también por el atardecer, ya en la tarde-noche, que son como estos colores entre azules, azul marinos entre como estos verdes. Ok, en esta imagen, ¿qué tanto se puede manipular la escena? O sea, ¿qué tanto crees que está puesto el vaso? ¿Qué tanto crees que están puestas las verduras? ¿Qué tanto crees que están puestas la barra de forma intencional? ¿Crees que hay una manipulación de la escena o no lo hay? ¿A qué te refieres con una manipulación? Claro ¿A que si está eh... todo, con, o sea, intencionalmente colocado, como lo mencionas? Así es. Sí, así es. ¿Qué tanto crees que el director piensa? Pone esto y pone esto y pone esto y pone esto. ¿O sí. crees que queda sí, en lo hace De manera muy intencional, porque mira, hay escenas en las que él juega bastante con los planos. Es decir, te coloca de manera muy inteligente y técnica objetos eh, frontales. Y algunos, cuando son objetos que son muy. que compiten con el tamaño del objeto del foco. En este caso los personajes, lo que él hace es que el objeto que está por enfrente sale totalmente desenfocado, borroso o pañoso, o empañado, y el objeto el foco en acción aparece totalmente enfocado. ¿Qué es lo que hace él con esto? Que el, el juego de los planos eh, los relaciona de manera que tú te centras totalmente dentro del objeto que está en acción, generando como una pequeña tensión, de manera que ignores, porque como está desenfocado y no tiene el foco totalmente, hace que los centres de manera eh, como un morbo, ¿sabes? Genera hasta cierto morbo dentro de sus imágenes, de manera que, que, que, que, genera, que hace generar ese morbo de manera, o sea, es muy psicológico lo que él hace, no sé si me explico, es decir, hay un... Hay el, un esto del morbo, aclárame esto del morbo. Sí, es como oh. cuando... Ay, ¿cómo te lo explico? Este morbo que él genera es como cuando tratas de ver más allá de lo que hay, de manera que te hace, te hace incluso entrar en esta dinámica como si fueras un tanto, vamos a decirlo así, chismoso. <risa> Porque te pone... Claro, la, la, la, la cámara frente, está de frente, Está como intencionalmente ahí estorbando. Y dices, a ver, déjame centro y me enfoco más. O sea, genera esa tensión de manera que tú todavía te esfuerces más y pongas más atención dentro de la acción de la escena, ignorando también parte de lo que te está estorbando ahí. Pero obviamente el objeto que él coloca no está 100% enfocado y no son objetos que distraigan porque regularmente o son muros, algunas veces se utiliza algunos objetos o accesorios de interiores, muebles, este, algunas cortinas o objetos que definitivamente no llaman tanto la atención, pero que te generan como esa atención de manera que tú focalices toda la atención en lo que está. Que si él coloca los objetos como el vaso, el, el, el, el, la ensaladita que está al lado, la verdura y todo esto, claro que sí lo, lo coloca de manera inteligente, porque incluso la imagen es como eh, en la armonía o la lectura el lenguaje visual empieza desde la cabeza, va recorriendo hacia la de arriba hacia abajo. La, la cabeza, el rostro, incluso la, la, la mayor parte de la iluminación está centralizada en el rostro. Por lo tanto, la lectura va descendiendo y, y vas haciendo la, la, la, la lectura visual hacia abajo. Y recorres lo que es la parte del codo, el vaso y empiezas a observar todo lo demás de manera que hace esto. Común. Y regresas, re regresas a y regresas la cara. otra vez. Entonces, esa sí. es una armonía visualmente y compositivamente. Es una composición buenísima. Te digo, él lo hace siempre respetando esta regla de los tercios conocida en la fotografía, en el cine, y los puntos de intersección son perfectamente manejados. Eh, cuando él hace una imagen de un congelamiento, de alguna imagen, algún retrato o alguna escena en particular, incluso volvemos al tema, que él deja la imagen congelada y si hay personas, objetos o, o en movimiento, él utiliza estos recursos para que se genere esta atmósfera. Como que el objeto está totalmente congelado y lo demás tiene movimiento, ¿sabes? Es muy particular en su, en su filmografía. Bien. Última escena, está la chica con este rostro de espanto, y Ajá. a ver, quiero oír, quiero oír de, de tu voz, ¿qué, ¿qué encuentras en esta imagen? La que te viaja a, a, a, a intentar tener tu propia versión, ¿no? De, tu interpretación, eh, si eres alguien que no ha visto la película, de entrada pues ver la imagen y te genera como esta sensación de tratar de entender qué pasa, ¿no? como pasarte un montón de interpretaciones. Eso es lo que me gusta principalmente también de muchas imágenes, que no solamente él, sino en general, cuando vemos imágenes circular en, en, en Internet, eh, eso es lo que de entrada también te genera como el morbo, la intención de querer ver la película, ¿no? El interés, eh, compositivamente también me gusta, me gusta sobre todo como la actitud, la expresión de ella. Eso es lo que me agrada bastante. O sea, eh, también tiene como unas escenas bien particulares en las que justamente logra atrapar la parte espontánea de los personajes y justamente ahí está el close-up o está la escena. Y eso es algo que aunque los asiáticos en la parte de la, eh, de, de, del humor, de la comedia, no me cuesta de repente entenderlo en cuanto a las películas, a diferencia de las caricaturas, ¿no? que son más explícitas y tienen una particularidad con la comedia, con el humor, aquí lo que me gusta es que eh, el humor es muy particular. Y... Además, son, son muy libres las actuaciones, las actuaciones son muy naturales, entonces te queda claro el tipo de persona que es. Sí. sí, sí, sí. Es verdad, esta, esta chica es espontánea, es, es ligera, eh, es totalmente diferente a la fe en fatal de la que hablábamos, Ajá. Hasta yo conecté más con este personaje, ¿sabes? Y, y de ahí me metí a investigar un poquito más acerca de los personajes. Y no sé si en el soundtrack de la película, cuando termina, te percataste que hay una canción, Dreams, de Crowberries. Sí, sí, claro. Es ella la que la canta. O sea, ella es una cantante. En ese año de 1994, ella era una popstar en Asia. Una Vaya, esto, esto no lo sabía, esto no tenía ni idea que incluso también eh, eh, logré encontrar que esta película, según no había, no tenía un guión, eh, que ajá, se rodó ajá. en dos meses, eh, y, este, sí. y es por eso la espontaneidad ¿no? de los personajes que se esforzaron, y lo ves en la película. Bien, Julio. Pues yo vamos a, vamos a dejar aquí el video, igual siempre recordándole a los espectadores que, Voy a dejar las redes sociales de Julio Marroquí por si quieren tener contacto con él. Abajo en las descripciones están los links. Y eh, cualquier comentario, cualquier duda, pues estamos este, revisando los, los comentarios. Y pues nada, que si les gustó, eh, denle manita arriba y suscríbanse al canal. Nada más les queda despedirnos, Julio. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Me gustó como hacer como este análisis de las imágenes de de este director y nada, a pedirle a la gente que esté viendo tus videos, que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que, que subas un contenido pues les estés avisando, ¿no? Perfecto, Julio. Pues gracias. Estamos en contacto y vemos cómo reaccionan las personas. Perfecto. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego.